Tudo? Uh -oh. ¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich. Hoy os traigo la sensibilidad de un pro player de Fortnite. No, esta vez no soy yo. Esta vez os traigo una mejor sensibilidad ya que es la de un pro player en Fortnite. Y creo que es mejor asegurarse y fijarse, sobre todo fijarse, de un gran jugador antes de que. Se fijen en mí, obviamente, ya que este hombre en un poco contra mí me machaca, ¿no? Es un jugador de competitivo, se llama minja o Mina, no sé cómo se pronuncia realmente, pero... Es un chico portugués, ¿vale? Y le voy a traer la sensibilidad de este hombre, ya que nos lo ha dejado. Y, bueno, vamos a reaccionar a unos videoclips de este hombre que es muy, pero exageradamente muy bueno. Y tiene una gran puntería, sobre todo, sobre todo destaca su Winebot, ¿vale? Y su edición, Edito con el L1, que es bastante... A ver, con jugadores competitivos no es tan raro. Pero, no sé por qué, pero a mí el L1 como que no me va muy bien. Eh, entonces, yo iba a editar con el L1. Cuando vi este vídeo y hoy, eh, me animó a editar con el L1. Pero os lo aconsejo, no sé si no sois tan buenos con el Fortnite, os aconsejo eh, usar el joystick, ¿vale? Pero bueno, ahí a vuestro gusto. Eh, bueno... Eh, ahí estáis viendo las construcciones que hace este hombre Y chicos, para los nuevos del canal Quería decirles que eh, Mi canal se trata de consejos y trucos vale Sobre todo de consejos de Fortnite eh, Voy a dejar ya de subir vídeos de FIFA Ya que le estoy viendo que no les está gustando demasiado Así que voy a subir de momento solo Fortnite Y quizás algún vídeo de Warzone vale si, si me anima un poco la gente eh, Subiré Warzone, la sensibilidad de Warzone O una partida, o sea, no sé, depende eh, chicos, esta sensibilidad es muy buena para jugar a Skirmish, ¿vale? La he probado y me va muy bien eh, en Skirmish. Es brutal, os lo digo yo. Hay algunos ajustes que de este hombre no me gusta y por eso las he desactivado, en mi opinión. Pero bueno, ahí ustedes, probarlo si queréis. La sensibilidad está en portugués, ¿vale? Cosa que yo les voy a comentar lo que significa, por si no saben muy bien de la sensibilidad. Yo les indico qué significa en español y ustedes la ponen en, en vuestro juego. Eh, estáis viendo que este hombre revienta muchísimo Construye muy bien, edita muy bien Tiene un Nightbot que es espectacular Y parece un chico bastante normal Pero realmente es agresivo Mirad cómo edita y le da un headshot brutal Este hombre es muy bueno y está la cara del hombre, es muy concentrado Lo siento bro, pero esa cara de concentrado Va a salir en mi vídeo <risa> Bueno eh... Chicos, antes de darle la sensibilidad quería decirles una cosa Quiero llegar a 3300 suscriptores En menos de... Bueno, menos no en esta semana, ¿vale? En esta semana, cuando subo el vídeo, quiero 3.300 suscriptores. Si llegamos, voy a regalar un cofre gratis. Ahí está la esquina a la derecha, pone, te regalo un cofre, ¿vale? Estoy regalando cofres que en esos cofres, ¿vale? Alguna gente ya sabrá lo que es, otra no. Esos cofres significa, eh, ustedes se registran en una página, ¿vale? Que es totalmente gratuita, se registran. Eh, solamente hay que poner, creo que el correo y mucho más, o sea, no hay mucho más se registran y me dice vuestro nombre de usuario, ¿vale? Por los comentarios. Decidme por los comentarios vuestro nombre de usuario y también decidme por los comentarios con qué botón editáis en Fortnite. Si con el L1, con el Triángulo, con el JavaScript, bueno, no me enrollo más. Eh, los cofres, eh, ¿para qué sirven? Pues cuando yo hago directos, ¿vale? Hay una gran baraja. En esos cofres hay una gran baraja de cartas. Por ejemplo, te puedo hacer promoción en YouTube gratis, te puedo seguir en Instagram gratis, te hago promo en cualquier red social gratis. Eh, te doy pagos gratis, que es lo que más le interesa a la gente te, Le doy pagos gratis eh, También hay cosas para joderme la partida Como juego una partida totalmente a pico Juega una partida sin materiales Juega una partida, no sé, sin, sin escopetas o algo así, ¿vale? Depende Hay cartas muy curiosas y cartas muy graciosas Como la de ejemplo, por ejemplo... Eh, hay una carta que te da un susto en directo, estás jugando tú normal, tú imagínate, estás concentrado jugando con este hombre de aquí, y de repente en el directo tú estás jugando el forno y te salga Momo eh, con un grito de niño exorcista de en toda la cara, y no te lo esperas, obviamente te vas a asustar un poco. A lo mejor, no sé, a lo mejor no te asusta si eres un titán, pero bueno, lo más normal es que te asustes porque estás muy concentrado jugando, si te lo esperas obviamente no asusta, ¿no? pero de eso se trata el juego. Bueno, chicos, el... se registran, me dice por los comentarios vuestro nombre de usuario y si llegamos a 3.300 suscriptores, os lo dejo gratis. Si queréis pagarlo, solo es un euro por cofre, vale, chicos, es muy barato. De... Incluso lo puse uno en oferta: 10 cofres, 4,90 euros. 10 cofres, eh, casi seguro que te va a tocar los pagos, vamos, casi segurísimo. Si no te toca, es que tienes mucha mala suerte, bro. Pero bueno. Eh, casi segurísimo que de que te toque vale, Tienes un 80% de que te toquen pavos Con 10 cofres eh, No sé, 4 euros Por mil pavos, que valen 10 euros Realmente, creo que merece la pena Yo que ustedes a lo mejor comprarían cofres Así que si queréis registraros a la página Esa, que es totalmente gratis eh, Aquí en el comentario Fijado o en la descripción Tenéis la página, ¿vale? Donde pone cofres aquí O algo así seguramente pondrá Compra los cofres aquí o cofres aquí. Se van al link y ya estaría. Además, en el comentario fijado puse... Eh, me harías muy feliz si cliqueas aquí. Eh, ¿Vale? Eh, es una bobería, chicos. Es totalmente gratis. ¿Qué ganas con eso? No, no ganas nada. Pero me haces muy feliz porque te suscribirías al canal. <ríe> Así que si se suscriben al canal, os lo agradezco muchísimo, de verdad. Eh, bueno, ahí estáis viendo la calidad que tiene este hombre para construir... Eso. Abundante, increíble Ahí, ahí le ha dado Madre mía, ojo que lo mata, no, no lo mata Estoy reaccionando con ustedes, realmente no he visto este vídeo Así que eh... vale, así que vamos a reaccionar A la partida Muy bien Perdonen por el silencio ese, pero me he quedado en shock No sé qué ha pasado eh. <ríe> Me dio un corte de mente ahí Bueno, eh, ahí, madre mía La adicción esa ¿Veis, ¿Veis lo que digo yo de ediciones? Eh, ese hombre... Yo con el L1 no lo hago ni de coña. Con el joystick tampoco, pero... Eh, no sé cómo lo hace tan rápido para manejar el L1. Ahí le ha traspasado un poquito a la pared, amigo. Oh, qué suerte has tenido. 5.500 puntos... No, 5.780 puntos tiene. Eh, las Aventosas. Uy, qué buenas las Aventosas. Eh, Tuviste suerte de tener Las Aventosas porque es lo mejor que podrías tener en ese momento. Ojo al escopetazo que le da... Se muere por tormenta, no se muere, no se muere, se baja. Madre mía, se ha metido una gran hostia, pero bueno. Vale, mirar cómo construye los túneles. Es increíble, edita bastante bien. Y bueno, le quedan, creo que dos tíos. Sí, dos tíos. Tienen 3X. Vamos, amigo, tú puedes... Madre mía, construye con total facilidad todo, tío. Eh, yo juego contra este hombre en un PvP y me humilla, literal. Yo soy bueno, pero tampoco hago... O sea, soy un casual bueno. Un chico. Yo me reconsidero una persona bastante casual, pero de, ca de ese rango casual sí bueno, ¿vale? Por ejemplo, no sé cómo juega de Gref ahora mismo, pero hace unos meses yo cre creo que soy mejor que él, por ejemplo. No sé si sabéis quién es, de Grefg, creo que sí, obviamente, pero eh, muchos de ustedes a lo mejor no saben quién es porque son de Latinoamérica y no lo conocen. Vaya francazo, madre mía, me recuerda a, a mi nombre del canal que tenía antes, Player Sniper. Era el nombre, era una leyenda ese nombre. Bueno, eso es el tambor que está más que mi madre. Y Madre mía, este, este dúo es muy bueno, eh. Lleva 14 kills y este hombre lleva 6, o sea, va un 6 y 6. La matemática, pero ahí. Madre vaya 200. Madre mía. ¿Tú, tú, tú tan camón se llamaba el tío. No me acuerdo. Tu tan camón creo que se llamaba. A ver cómo mata a este hombre. Lo va a matar su amigo. Se la va a quitar la kill. Le va a quitar la kill. Le va a quitar la kill. Apúntele bien. Ah, casi. Bueno. Eh, ¿Qué más que decirles? Chicos, seguidme en redes sociales. importante. ¿Por qué importante? Ahí comunico todo, ¿vale? ¿Quién gana el sorteo de los pavos? ¿Quién gana? No sé qué. Ahora mismo no estoy haciendo sorteos ninguno. Pero los haré tranquilamente. Los haré cuando se acabe esta, esta cárcel llamada cuarentena. ¿Vale? Yo todavía estoy en cuarentena Así que, eh, bueno, lo vamos a estar Un buen tiempo, así que, ojo, ojo, lo matan Estoy aprovechando La cuarentena para subir vídeos Todos los días, chicos, así que Voy a subir vídeos todos los días a, a las 12 ¿Vale? Todos los días a las 12 eh, A las 12 eh, No, a las 12, perdón, no, a las 3 de la tarde hora española, ¿vale? 3 de la tarde Es que yo soy canario y es a las 2 realmente eh, Para mí es a las 2 Para la en España son las 3 Y para Latinoamérica son las 8, creo bueno, así estamos todos eh, eh, despiertos para poder ver mi vídeo de sensibilidad. Si os traigo seguramente mañana, es que segurísimo, mente, segurísimo, segurísimo, segurísimo, que os voy a traer, voy a traer la sensibilidad de Phase Wave, ¿vale? Phase Wave, Wave, no sé cómo se dice, pero... Les voy a traer esa sensibilidad que está muy tocha. También es un gamer de PS4. Bueno, de PS4 no, de mando. Porque no es de PS4, es de PC con mando, pero bueno. Es de mando, que es lo importante para traernos la sensibilidad de mando Yo no sé muy bien cómo va la sensibilidad de PC, Por eso solo traigo de PC 4 ¿vale? De control, pero... Oh, madre mía, qué chetada Qué chetada Le acaba de dar todas las balas, literal Vale, ojo, le queda un tío solo No, le queda... Le quedan seis todavía Madre mía, pero este hombre va muy sobrado, ¿eh? Mirad, ya le quedan tres tíos Dos tíos os acaba de dejar herido uno. Ya le queda un tío. Eh, como si nada, ¿sabéis? Como si nada. Este hombre va... Plan, faltaban seis tíos y ya le queda uno. Lo va a matar fijo, vamos. Eh, este es muy Bueno, y ahí está Victoria Magistral. Bueno, chicos, ahora sí que sí. Vamos con la sensibilidad. Creo que ya ha sido suficiente. Bueno, chicos, aquí está la sensibilidad de este hombre. Está en portugués, como ya les he dicho, así que les voy a explicar cómo se pone. Los dos, nada más entrar en... Controles en ajustes de control, perdón. Eh, la entradas, vale. Los dos de arriba son activados. Después, en editar al mínimo y vibración desactivada. Importante vibración desactivada, chicos, para poder tener un mejor AIM. Como en picar, editar, editar y todo. Bueno, después, sensibilidad de construcción 1,9 y en edición 1,8. Y activamos las opciones avanzadas. Bueno, ahora viene la sensibilidad tanto de cámara horizontal y vertical, las dos la tienen al 68%, luego las potenciadores tienen al 0% todo, como siempre os digo, no vale para nada. Y luego la sensibilidad al mirar tiene 7%, 7% y sí tienen los potenciadores al 2%, no entiendo la razón, pero eh, la tiene al 2% los potenciadores. Y bueno, ya estáis viendo aquí abajo eh, que utiliza lineal. Aquí está, utiliza lineal, obviamente la asistencia apuntado al 100% y luego en la zona sin uso la tenemos al 13% arriba, 5% abajo y panel de control desactivado ya que no sirve para nada. Bueno chicos, eso es el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, darme un gran like y suscribiros al canal. Y no se olviden de dar a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí que sí chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.